Necesitaremos una banda elástica de unos 5 a 7 centímetros de anchura y de un metro de longitud. Ataremos un extremo de la banda a un lugar firme, como puede ser una mesa pesada o las patas de una cama. El otro extremo lo atraremos a nuestro tobillo. Tendrás que ponerte de pie, con las piernas abiertas y separado por un metro de distancia del lugar donde hemos atado la banda elástica. Te servirá de ayuda a tener algo cerca a lo que sujetarte por si pierdes el equilibrio. A continuación, acercaremos la pierna atada al otro miembro. Cuando ya no podamos acercarla más, paramos y mantenemos la posición durante 5 segundos. Notarás cómo el interior del muslo se te endurece. Luego volvemos de manera normal a la posición inicial. Y recuerda mantener el cuerpo recto y alineado en todo momento. Date cuenta que en este tipo de ejercicios lo que se potencia es la fase de máxima contracción del vientre muscular,